de zapatillas cuesta alrededor de 1.500 euros. Bueno, ¿quién hay detrás de esta firma? Cuéntame. Pues esto es una campaña que ha sacado Valenciaga. Ha querido potenciar sus zapatillas tipo París con esta campaña de zapatillas rotas y desuchadas de las que solo... Sacará 100 modelos exclusivos y que han servido para hacer mucha publicidad, hacerse viral en las redes y potenciar lo que sí será la campaña masiva de zapatillas que vemos a continuación, que mantienen este modelo. De caña alta, pero ya en mejor estado. Silvia, estas sí que ya te convencen. Hombre, por supuesto, sobre todo las rojas me encantan. Yo creo que me las compraría esta tarde, sin duda. Tengo de... que decirte que siguen costando 1.500 euros cada par de ah, zapatillas. entonces no. <risa> ya te convencen un poco menos. Pero por lo menos ya están limpias. Las otras son una edición limitada de 100. Y queremos ver la comparativa de una zapatilla usada a una zapatilla sin usar. El objetivo.